Hola, voy a presentar un pequeño video de cómo verificar la conexión de equipos con comandos ping. Primero que todo nos vamos a conectar a una red, cuyo nombre es Aprendices15. Esperamos un momento a que se conecte. Ya conectados, procedemos a salir... Para entrar a la ventana de comandos con las teclas Windows R Procedemos a escribir el comando ipconfig Lo cual nos arroja una dirección ip A la cual vamos a hacerle la prueba de ping Nos podemos dar cuenta que la prueba de PIN fue hecha correctamente. Por lo cual vamos a hacer otra prueba de PIN con diferente dirección. También nos podemos dar cuenta que la prueba se hizo correctamente.